Hola, mi nombre es Asun Martínez Mayoral y en este vídeo vamos a repasar los fundamentos de la etapa medir en el proceso de Mike de un proyecto de mejora Lean y Sigma. Ya Lord Kelvin en el siglo XIX, una de las figuras científicas más eminentes de su tiempo, fue el artífice de esta frase. A menudo digo que cuando podemos medir aquello de lo que estamos hablando y expresarlo mediante números, sabemos algo acerca de ello. Cuando no podemos expresarlo mediante números, nuestro conocimiento es escaso e insatisfactorio. Puede ser un principio de conocimiento, pero apenas avanzamos todo lo que debemos hacia el estado de la ciencia. Medir ya se manifestaba entonces como el requisito imprescindible para avanzar en el conocimiento. Cuando estamos iniciando un proyecto de mejora, será preciso medir el proceso que queremos mejorar para comprender cómo funciona y evaluar su rendimiento y sus posibilidades o capacidades de mejora. En la siguiente etapa del proceso de Mike, para descubrir las causas que provocan los defectos, necesitaremos mediciones con las que analizar cómo afectan a las CTQs. También necesitaremos medir cuando más adelante implementemos soluciones de mejora y queramos evaluar esas mejoras conseguidas o queramos asegurar ya en la última etapa de Mike que el proceso funciona de un modo controlado o, por contra, intervenir rápidamente cuando se detecten desviaciones. Recordemos que en la etapa de definir iniciamos el proyecto de mejora eligiendo y describiendo el proceso o procesos a mejorar. Ahora en la etapa de medir habremos de identificar primeramente qué es lo que necesitamos medir en el proceso y qué información ya recopilada nos resulta útil. Para obtener nuevas mediciones necesitaremos concretar un método adecuado para medir eficientemente y con el mínimo error. Hablaremos de diseñar y detallar el sistema de medida. A continuación, habremos de evaluar dicho sistema de medida mediante un análisis de fiabilidad para comprobar si proporciona mediciones fiables y reajustarlo si fuera preciso. Ya cuando tengamos datos fiables, podremos estudiar la gravedad del problema que afecta al proceso que hemos de mejorar, así como su capacidad o potencial de mejora a través de un análisis de capacidad. Por último, terminaremos de completar el plan completo de recogida de información que nos permitirá estudiar en la siguiente etapa cuáles son las causas que están afectando a los defectos no deseados. Puesto que el análisis de validación del sistema de medida y el análisis de capacidad lo vamos a ver más adelante en otros vídeos, nos concentramos ahora en el plan de muestreo a elaborar para recopilar datos con los que proseguir en el proceso de MIC y, en particular, analizar para encontrar las causas de los defectos. Para plasmar adecuadamente el funcionamiento del proceso, necesitaremos muestras que sean representativas de la realidad y sin sesgos, para lo que habremos de echar mano de la aleatoriedad y la estratificación con la que podremos identificar o habremos de identificar previamente todos aquellos factores que pudieran estar generando resultados diferentes y así asegurar la toma de datos bajo todas las condiciones posibles que pueden afectar a los resultados. En nuestro plan de muestreo habremos de concretar qué datos recogemos y cuántos, cómo, cuándo y dónde los observaremos y también cómo los almacenaremos y organizaremos en hojas de cálculo accesibles. Para diseñar un buen sistema de recogida de información podemos seguir esta hoja de ruta que se inicia por concretar bien cómo podemos aprender con datos sobre el problema que nos ocupa y dónde encontrar las respuestas. Seguiremos identificando los tipos de medidas a controlar, a recopilar, tratando de ser lo más eficientes posibles sin recoger información redundante. Al redactar nuestro plan de muestreo, hemos de garantizar su replicabilidad, es decir, que otros lo puedan reproducir, para lo cual habremos de definir con precisión todos los atributos que hayamos decidido medir testando con otros estas definiciones para asegurar su comprensión. Una vez claro lo que necesitamos, valoraremos si dicha información ya está siendo recopilada de un modo útil para nuestro estudio. Identificaremos a continuación los factores de estratificación que ya a priori creemos que diferencian los resultados. Estos factores los usaremos para luego garantizar que recopilamos datos en cada uno de esos estratos o grupitos diferentes. Desarrollaremos y testearemos los sensores, los formularios o las hojas de chequeo con los que recogeremos los datos tratando de asegurar su eficacia. Identificaremos a continuación el tamaño de muestra apropiado y la frecuencia de muestreo en función de las técnicas analíticas que propongamos útiles para realizar el análisis con el que identificar las causas de los defectos. Una vez todo esto se ha definido, prepararemos y testearemos el sistema de medida, entrenando a los recolectores de datos para garantizar la estabilidad del proceso de medición, es decir, realizaremos el análisis de fiabilidad. Si encontramos inestabilidades, habremos de redefinir de nuevo el sistema de medición, reduciendo los errores, hasta asegurar que los datos que proporciona son fiables. Por último, y antes de iniciar el análisis causal, para encontrar por qué y cómo se producen los defectos, analizaremos el rendimiento actual del proceso así como su capacidad potencial de mejora bajo las condiciones actuales. Seguiremos en próximos vídeos.